gracias, Francis, Erján, Carolina y los demás muchachos, miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Pienso que no es prudente, quizás sea innecesario, quizás no, estoy casi convencido de que es innecesario. El ruido que se está produciendo en el Ministerio Público, producto del enfrentamiento entre dos funcionarios de importancia de esa institución. Uno es el Inspector General Juan Medina de los Santos, la otra es Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional. Ahí hay, un, ahí hay una, una surrapa, como dicen los viejos del campo nuestro, y es el hecho de la manera como llega eh, Rosalba Ramos, conjuntamente con otro grupo del de Ministerio Público, a la función que ella tiene hoy día. Un concurso interno que fue denunciado, por unos periodistas, o por una periodista, creo que fue Edith Febles, que denunció el concurso diciendo que ya los que iban a ocupar los puestos estaban elegidos de antemano. Efectivamente, la lista que se publicó en la prensa antes de que eso sucediera coincidió en casi un 90%. ¿Estoy correcto? Creo que sí, sí, fue sí casi un sí. 90%. Por supuesto, la designación, y eso tiene que entenderlo la magistrada fiscal del distrito, su designación, igual que la designación de otros ministerios públicos, incluyendo el de Santiago. Y la de aquí también. Y la de Rodríguez, Independientemente del desempeño que hayan tenido, pero en su momento esa designación fue criticada. Esa designación fue tenida como no válida, como no santum. ¿Por qué? Porque la gente entendió que lo colocaron ahí. Cuando uno conoce la actividad que realizó en la Procuraduría General de la República, Yanalain Rodríguez, indudablemente que se da cuenta de que fue uno de los procuradores que más daño le ha hecho a la institución como institución. Le ha hecho a la institución institucionalmente hablando. Es Desde decir, pueden ser los actores válidos porque eran fiscales. No, no, claro. Pero el procedimiento no fue correcto. Exactamente. Okay. Y además, y hay una cosa, Yanalain Alain dañó la institucionalidad de la Procuraduría de arriba abajo y eso tiene que admitirlo no solamente Smiley Rodríguez, no solamente Rosalba Ramos, no solamente, sino todo el que conoce el Ministerio Público por dentro. Yo te voy a decir una cosa, yo vine de la capital, de la Escuela del Ministerio Público a ocupar interinamente, después de la fer de, sí. de eh, Quirinito, sí. y yo vine a ocupar la Procuraduría durante tres meses porque me lo pidió Juan Amado Sedano Santana, que es mi hermano. Mire, magistrado, váyase para allá y resuelva eso, porque no hay nadie que uno pueda confiar. Uno está bien. Y cogí y asumí. Tres meses nada más. Duré un año porque me planté, si no estuviera ahí todavía. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en ese año yo no pude ver al Procurador General de la República. ¿Cómo así? Porque yo llamaba... Era Procurador de la General corte. de la Corte. Yo llamaba o pe pedía una cita y me salía un señor de apellido Cano que era el jefe de gabinete. Yo no sabía que eso existía, pero bueno, me dijeron que ese era su cargo. ¿Y está aún ahí todavía? Jefe de gabinete. ¿eh? ¿Después que salió Jean Alain, aún está ahí? No, no, no. Eso que que no lo con él. Okay. Eh, esa gente lo trajo él del CIRD, un grupo que trajo del CIRD, gente que ocuparon funciones inexistentes en el organigrama de la Procuraduría, pero que además ganaban mejor sueldo que un procurador general de corte que no tiene en, en el organigrama de la institución no tiene a más nadie por encima que no sea el consejo superior del ministerio público y por supuesto el procurador que es el presidente del consejo o sea estamos hablando de que un funcionario de la categoría de un procurador Eso era de como de quinta categoría el sedan ¿Mm? Sedano, aún siendo eh, director del gabinete... No, no, eh, Sedano no, era Canó. Eh, Canó, o sea, sí, era Cano, de quinta categoría. Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Eh, yo llamaba o, o pedía una cita y yo tenía que decirle a él... Eh, ¿Para qué yo quería ver al procurador? ¿Cuáles eran los temas que yo iba a tratar código? Pero eso es algo privado entre el procurador y yo, porque es parte claro. de mi función. Y hay muchas cosas que yo no tengo por qué divulgar, que tengo que hablarle al procurador. Bueno, ese es el procedimiento, magistrado. Digo, bueno, está bien, yo, yo te llamo para darte la información. Nunca lo llamé. Oye, eso. ¿No quieren que yo hable con él? Pues no hablo, punto, sencillamente. Eh, pero bueno, en este momento no le conviene al Ministerio Público ese ruido, ese ruido por el tema de que el Ministerio Público está asumiendo muchas cosas, sobre todo en el tema de la persecución de la corrupción. Cualquier pifia, cualquier brechita que se deje en ese de pleito entre Rosalba Ramos, no distrae, solamente que distrae. Y desvirtúa en la lucha y, y la calidad moral ante el pueblo. Exactamente. Usted me está entendiendo, caballero. Eso es lo que yo veo mal. Eh, es... Lo de, consejo que le está dando. Claro, Rosalba sabe que ella incluso dijo, cuando el procurador se enfrentó con doña Miriam, porque ahí hay también un, un dolorcito, cuando doña, cuando el procurador anterior se enfrentó con doña Miriam, Rosalba fue una de las fiscales que, que incluso yo lo vi mal, porque ella sabía que eso era un asunto político, claro. y como Ministerio Público no debió de meterse en, esa, en y, ese disparate. teniendo de la capacidad de trabajo y de conocimiento del Ministerio Público, justificar un acto de esa naturaleza en un escenario oh. donde se dio que nada tenía que ver. Hoy, hoy Rosalba, que había dicho en ese momento, bueno, los funcionarios públicos estamos sometidos, estamos eh, eh, eh, expuestos sometido, expuesto al, al escarceo, a la investigación, ahora está diciendo, no, eso no es persecución ni tampoco es, eh, eh, ¿cómo fue que ella dijo? Algo contra la mujer, eh, como persecución, ¿verdad? Ahora dice que sí, que lo de ella lo es. Un acoso. Un laboral. acoso, exacto. No, no. Eh, el Enseña. inspector tiene todo el derecho de investigar a cualquier ministerio público. Lo que debe hacerlo es con, con criterio y con respeto. Y es precisamente Rosalba Ramos la que antes de enviar una comunicación exigiendo respeto y consideración, la envía primero al itin diario. Primero se la envía al itin diario, que es una falta de respeto de ¿Cómo? ella. Ah, pues entonces ya no. Que, claro, el pleito lo abrió ella. Ella manda la comunicación al listín diario y entonces luego la manda a la Procuraduría. Como ella puso en manos de los medios, entonces Juan Medina le respondió por los medios. Yo ah, pienso que él actuó en cierto correctamente. modo correctamente. Ahora, ¿qué tiene que hacer doña, Mira? Mire, doña Miriam? Mire, doña Miriam, yo duré 24, casi 25 años en el Ministerio Público y comencé de fiscalizador en Arenoso y en Castillo. O sea, comencé de abajo, de abajo, de abajo. Y no llegué a Procurador General de la República porque yo no cabildeo. Ni ando pidiéndole favores a nadie. Si no, yo hubiese sido el Procurador General de la República en algún momento. Le voy a dar este consejo. Jálele las orejas y lo moño. A uno las orejas y a otra lo moño. Y siéntelo. Ese pleito hay que dejarlo. Que se tome la decisión que se vaya a tomar a favor o en contra de Rosalba. Pero ese pleito hay que dejarlo porque el Ministerio Público no puede estar sometido a esa presión mediática que tiene por los casos que lleva y también un pleito adentro porque se va a distraer y va a pasar lo que dijo Francia hace un momento van a aprovechar cualquier brechita para caerle arriba los el enemigos que tienen, que tienen que tiene mucho enemigo no. en este momento y poderoso y lo que están ahí preso público? preventivamente claro. con el caso coral exactamente Pero hay gente los... que plantea que para hacerle daño a Miriam el qué eh, eso el comportamiento y lo que se está dando alrededor de ella para desacreditar la gestión de Miriam en el sentido de que pero ella puede, pararla. ella puede pararla, ella claro. puede pararla Bien, gracias, muchas gracias Muy gracias. bien, muchísimas gracias, amado Muy José bien. Rosa Vamos nosotros entonces, luego De su comentario, a conectar con los Whatsapp Vamos a leer la pregunta del día Muchachos, para poner a la gente en contexto De que hemos estado